...de la estación baldera del servicio del RTP, así que hay muchas, muchas personas caminando en este punto. Además de que en esta esquina hay muchos comercios, si es muy temprano, hay artículos para venta de celulares, además de comida y por supuesto también muchos cafés en esta zona. Así que bueno, pues es una zona completamente transitada y además okay. es una zona comercial.